Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes aquí en De Mañana. Bueno, y ahora vamos a conectar con Arismendi la antigua que está en la residencia de Juan José Rosario. Juan José Rosario, el exgobernador civil y provincial nuestro y además dirigente de la Fuerza del Pueblo. Así es que, adelante Arismendi, buenos días. Buenos días. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de Juan José Rosario, veterano político de esta provincia. Doctor Juan José, ¿cuál es su opinión en torno a los arrestos a estos exfuncionarios producidos en el día de ayer? Bueno, mira, todo el mundo sabía que eso se iba a producir. La población dominicana ha estado reclamando que quienes se roban el dinero del Estado sean encausados. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que eso se haga, pero que se haga de manera correcta. El atropellamiento, el maltrato a la gente, el irrespeto a la gente, lo que hace que dañe los procesos. Eh, se señala que no solamente eh, son los que cayeron ayer, sino que hay otros que serán encausados en esa dirección. De manera que estamos totalmente de acuerdo con que cualquier persona que coja lo que no le corresponde, que se robe el dinero del Estado, sea apresado, encausado y que, si es posible, devuelva esos recursos que se ha robado al Estado. ¿Cuál entiende usted que será el futuro político del PLD? Mira, el PLD es una institución eh, que va rumbo, yo no diría que a la desaparición, pero el PLD no tiene norte en estos momentos. Por lo menos 12 años le tocan al PLD fuera del poder, mínimo. ¿Por qué? Porque el PLD en estos momentos no tiene un líder, no tiene una cabeza. Danilo Medina es un dirigente, pero Danilo no es un líder. Y realmente Danilo Medina está inhabilitado para volver a ser candidato a presidencial. Y con todos estos problemas que tienen y que vienen, pues la posibilidad del PLD son sumamente escasas de cara al futuro político. ¿Cree usted que vienen más arrestos? Parece que sí. Parece que sí. Eh, el rumor público señala que los que cayeron ayer no son todos, que hay otros que serán y otras que serán incorporados a esa lista de personas que son señalados por actos de corrupción. Es lamentable decirlo, que el PLD al final, esos ocho años de gobierno de Danilo, pero básicamente de 16 adelante, se emborracharon de poder, como dijo Leonel Fernández ayer, y han cometido, cometieron una serie de errores que posiblemente lo paguen muy caro. Pero la, la sociedad también ha dicho que hay eh, varios exfuncionarios cercanos a Leonel Fernández y que no han sido tocados. Cualquier persona, no importa, cualquier persona cercano a Leonel cercano a quien sea, no importa. Debe ser encausado y si ha cometido un acto de corrupción, que pague por ello. Eso debe ser el norte, no importa. Eh, los países desarrollados establece su mecanismo para esos fines. Entonces, ese es el objetivo. Bien, muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Juan José Rosario, quien fue ex gobernador y también es ex diputado claro. por la provincia Duarte. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.